Buongiorno cari amigo da Pablo, el giorno de hoy voy a hacer un Tabata, un verdadero Tabata 20 segundos de, de laboro con 10 segundos de recupero Estos ejercicios yo los concilio a todas las personas que están iniciando Personas alenatas no alenadas. El giorno de hoy vamos a, andiamo a elaborar a nuestra gamba, nuestro brazo, el abdomen, todo el cuerpo Vamos a spingere lo máximo, solamente serán 20 segundos de esfuerzo con 10 segundos de recupero. Estos ejercicios te ayudarán a meterte en forma en corto tiempo, siempre y cuando tú le avines una sana y correcta alimentación. No solamente lo haces hoy, lo haces y dopo domani dopodomani, al menos tres vueltas a semana. Pero aunque importante, siempre cambiar la intensidad. Y hoy es 20, 20 segundos de trabajo con 10 segundos, aunque hoy. En el canal, una playlist, podete guardar de 35 segundos, de 40, 45. En la playlist de mi canal, tu es Sielbie, voy a ordenar mi fuerte piano, tu es lo que tú voy. Lo importante es hacer un poquito de movimiento. Vamos a iniciar con un poquito de, de movilidad a nuestro cuerpo, vemos un poquito le gamba, tutolí, un poquito de, de, de, de corseta, okay, vamos a vamos a. a a sudar un poquito, a moverse, Vamos a hacerlo, pues esto lo voy a repetir tres volte, tres volte. Aproximadamente dura 12 minutos y no es que sea así tanto, ¿ok? Prepárate. Prima de iniciar, es importante eh, una buena eh, hidratación. No para actividad física con la pancha, tropo bota ni troppo piedra. <risas> Yo, prima de ir, es para una, una bellísima colación. Mi colación energética. Si, si, si voy, si voy. Boletes a Pérez. Qué cosa manyafisima. Pues guardar eh, guardar eh, la colación energética, energética okay, dulce y eh, energética salada. ok, vamos a hidratando. ok, perfecto. Estamos a spingere. Llamo spingere. Llamo spingere. Andiamo a spingere, okay. Uso mi mi timer, cerco mi timer, cerco mi timer. ok Siete ejercicios, siete ejercicios, solamente siete ejercicios. Este ejercicio, prepárate, prepárate. 3, 2, 1, ¡vía! No, no, no, no, no, no, no meterle, debo meterla, debo meter, debo meter la la voz, la caseta. ok inicia, se inicia. 4, 3, 2, 1. Zip. Vamos a hacer 3 jumping jacks. 1, 2, 3. 3 skipping. 1, 2, 3. 3 jumping jacks. 1. 2 3 1 2 3 va 1 2 3 1 2 3 1 2, 3 <tose> ok ok ok nuestro próximo ejercicio vamos a hacer dos ejercicios a la vuelta vamos a hacer uno Buongiorno y squat. guárdalo guárdalo guárdalo guárdalo guárdalo guárdalo guárdalo guárdalo Buongiorno bonjour e Buongiorno e ok tras, esquina exciendo, Tras, exciendo, tra, esquina derecha, escendo, salgo, tra, excedo, tra, escendo, tra, buen giorno, salgo, ok, buen giorno, ok, perfecto, perfecto, fácil, ¿no? Vamos a hacer laterales, laterales, dopo fondo indietro, guarda, ah. uno, dietro, siempre la stessa gamba, tra, que el ginocchio no supere la punta del pie. Siempre, siempre la estesa gamba. En el próximo, cambiamos de gamba. Ok, abro grande. Esquira. Ok, perfecto. Ahora, cambio de gamba. Abro de lado. Gamba dietro. Ok. Pa. Grande. dietro, Abro grande, abro grande. Directo. Dietro, abro grande, dietro, abro grande, dietro, abro grande, dietro. Ok, ¿cuál continua? Vamos a hacer un poquito de, de abdomen, vamos a hacer el mountain climber. Mountain climber, ok, prepárate, mountain climber. Guarda, sin alzar la punta del pie, puedes hacer una modifica, venir de avance, avance. Avance, vaya indietro, vaya indietro, vaya indietro, si no, fa lo normal, si no, fallo lo normal, vaya indietro, vaya indietro, si, sí. si, sí. <risa> Qué bien, ok, adiós. Gino, si, rodillas si, si, Guardate. Ok, va. Uno, due. Escute, va. Uno, dos. si, va. Uno, dos ok perfetto dai uno due e scendo si va uno due te scuote. va uno due te scuote. va uno due vamos a fare un pochino di piegamenti piegamenti piegamenti guarda piegamenti piegamenti scendo Ta. toco toco toco toco nuestro próximo vamos a hacer squat echando lentamente cuando sea soto oasio squat Vámonos acá, mándalo acá. lento, lento, lento, lento, lento, lento salgo ok nuevamente, lento, lento, lento, lento, lento lento, lento, lento, lento, lento, lento que el binocchio no supere la punta del pie de... Ta, lento, lento, lento, lento, lento Ta, salto lento, lento. ok, perfecto vamos a iniciar nuevamente se repite nuestro segundo round jumping jack 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, va 1, 2, 3, 1 2, 3 1, 2, 3 ok, se va 1 Qual sigle, buongiorno buongiorno buongiorno va buongiorno, vada Tra, salgo e scendo la schiena direita ok Tra, e scendo Tra, exendo El buen giorno. Y exendo. Ok. Sigo, laterales. Abro laterales. paso gamba dietro. Ok, guárdalo. Ta. Gamba dietro. Abro grande. Tra. Gamba dietro. Abro grande. Tra. Gamba dietro. Abro grande, abro grande. Gamba dietro, gamba dietro. Tu no mola más. Tú no mola más. Adesso. quiero cambiar de gamba. Cambio de gamba. Cambio de gamba. Cambio, cambio, cambio. Cambio. Tu no mola más. Resiste, resiste, resiste. Resiste. Ok, maldita. Vado dietro. Tranquila, puede pasar. No, no, no, estamos, estamos utilizando cuál es el, el campeón. Fui más en YouTube. Fui si más, bye, bye. Fici más, Fici más. Fici más. Vamos, vamos muy bien, muy bien. ¿Vale? Continúa, continúa. abro laterales. vado de Ok, ¿Vale? Okay. Cuál continua? Cuál continua? Mountain climber. Mountain climber. Mountain climber. Várono. Ah, vamos. Vado adelante. Vado de dietro. Vado dietro. Vado dietro. Vado de Vado adelante. Vado adelante. ¿Vado ¿Vado, ¿Vado, vado. vado dentro? Guarda que no hace la punta del pie de mai está con el pie de la tierra Va. Ok. Due rodillas, dos rodillas, allí no que avance. Va. Uno, dos. Va. Uno, dos. Esciendo. Va. Uno, dos. Esciendo. Uno, dos. Esciendo. va, uno, dos, Esciendo. uno, cual continua, continua, piegamente, extiendo, toco, espalda, ok, ok, vamos a ver acá, cuando exiendo, toco, espalda, mano contraria, toca, espalda contraria, ok, perfecto, sí continua Continua. Ce <ríe> la fai. Ce la fai. sí, Ok. Devo fare. E lento. y faccio Squashar Squashar Squashar Lento, lento, lento, lento, lento. Lento, lento, lento. Salto. Scendo lento, lento, lento, lento, lento. lento, Salto. Lento, lento, lento, lento, lento. Ah. Salto. Leto, lento, lento, lento, lento. Concéntrate, concéntrate. Tú no volas más Tú no volas más Ok. Ok. Andiamo. Vamos a hacer el último, el último. El último. El último. Va. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Va. Uno, dos, tres, uno, tres. 3 1 2 3 1 2 3 1 ok il buongiorno il buongiorno il buongiorno lo faccio di fronte il buongiorno buongiorno guardalo salgo e scendo 3 e scendo si chiuda dritta. Salgo y tras, trae y salgo y A fondo laterales, a fondo laterales. Y <ríe> la fachamos, la fachamos. Fondo laterales, abro largo. Uno, paro dietro, Ta. nuevamente la stessa gamba. <ríe> dietro, dietro, eccolo, sí. Se la fai, se la fai. que? yo, oh, estaba de 45 segundos. Me a morir. Ok, ahora cambio de gamba. Cambio, cambio, cambio. Largo, Vado dietro. Eccolo, ¿ves? Abro largo, guarda largo. Vado dietro. Mai el ginocchio. Pasa la punta del pie, ok. Tú te prestes fuerza Vendrá pagato con la constancia, disciplina y la volia Tú rayunirás grandísimos objetivos. ¿Cuál continúa? Mountain climber, mountain climber. Vamos a cual nuevamente, mountain climber. Uno, vado avante, vado dietro, dietro, dietro, avante, avante. Avan, aván, aván, detrás, detrás, ginocchiata, un escote. Va, uno, dos, escendo Va, uno, dos, uno, due, e scendo va uno, due, e scendo uno, due, e scendo due, e scendo piegamenti, piegamenti tovalo qua, cos'è? piegamenti tocco tocco tocco toco, toco, guardo de frente ta, ta, ta último, último, último escuta lento y escuas ya lento, lento, lento, lento, lento, lento, lento salgo, Va. lento, lento, lento, lento, lento, lento Yo. Ta. me ayudo con la mano, lento, lento, lento, lento lento lento lento lento lento lento lento lento lento Sí, sí, se sí. la falla manca poco, manca poco se la lento fatta se la lento fatta ok por el giorno giorno hoy lento finalizado no te dimenticare de lento stretch stretch importantísimo lento del lento lento lento lento no te has inscrito a este canal. ¡Inscríbete! A eso. No te dimenticare más de sorridere a la vida. De cuore, Pablo.